Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz viernes para todos. Vamos a disponernos a iniciar nuestro día en la santa presencia del Señor. Quiero invitarlos para que iniciemos nuestra jornada dándole gracias a Dios, orando por todas nuestras necesidades, encomendando a nuestros seres queridos y a nuestros amigos. Cada uno haga esa oración, dé gratitud a Dios, encomiende su necesidad. En tus manos, Señor, nos ponemos. Amén. Hoy viernes conmemoramos la memoria de los siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de la Bienaventada Virgen María, nuestros religiosos del siglo XIII que iniciaron una congregación mariana. Vamos a orar a, a Dios a través de la intercesión de estos queridos santos, que ellos rueguen por nosotros. Amén. San Marcos capítulo 8, versículos 34 hasta el capítulo 9, versículo 1. En aquel tiempo, llamando a la gente y a sus discípulos, Jesús dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, también el hijo del hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su padre entre sus santos y ángeles y añadió en verdad les digo que algunos de los que están aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios y toda su potencia palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús pues el Señor Jesús mis queridos hermanos pone las cartas sobre la mesa de qué sirve ganarse el mundo entero si se pierde lo más importante que es el alma Si él se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de Él delante del Padre Celestial. Es una invitación, queridos hermanos, a como apuntar a lo que hay que apuntar, a enfocarnos. A veces la vida se nos embolata entre tantas preocupaciones, afanes y carreras. Y, y al final, lo más importante muchas veces va quedando de lado. Lo, lo vamos dejando a un ladito. Es un día para que pensemos cuál es nuestro afán, cuál es nuestra preocupación que lo primero sea salvar el alma, que lo primero sea agradar a Dios, que lo primero sea enorgullecernos del Señor y vivir así que en nuestro trabajo, en nuestra casa, que en nuestro vecindario, no nos avergoncemos de Dios en nuestro deporte, no nos avergoncemos de Dios en nuestra vida social, en nuestras reuniones, no nos avergoncemos de Dios. Que el Señor sea nuestra fortaleza. Amén. Bueno, mis queridos amigos, Dios los bendiga, los guarde y los puertas. Feliz día para todos.